Bueno, chicos, y ya andamos paseando por el Palomar. Y vamos hacia Mazamitla. Andamos buscando a un chavo que se hace llamar el bomber, porque es bombero. Ahorita lo vamos a ver. Que vergas, hola, es como tarde. Dale, wey, por no? ¿son las tres y media? en el camino vamos a salir a las 10 de la mañana en el camión, se nos hubiera ido peor güey. voy a poder beber vámonos a la una güey. a la vayas grabando, a a Pedacostó, tu rúa, sacó a Hey, ya estamos, vamos llegando aquí a la gasolinera Ya está, ahorita ya vamos llegando ahí pedamos Te vemos. dije güey que si era, eh ¿Dónde estamos Martín? El Mazamicla Lo logramos una vez más primero de la noche Se a la cámara Otro rollo Hola Todavía no estamos tan pedos les está hablando, Ala. Pues ahí está. Va a ser lo único que se va a grabar. Oh, Ala, me casaré con su no. Me la aguanté, estaba a punto de sacarlo por la nariz. <risa> ¿Qué, qué, qué es que yo le hablé con él. Se está aventando un tiro con la sudadera, güey. No, mangas, no? Larga, wey. Te no te pues sí, yo. ¿Ah? Hablé con él, ya sabía. Ah, ya se abrigó, es que sí. Bueno, Bobby, ¿qué? ¿Por qué estaba acá? No, parece ser un chingo de frío, Este Vete tu casuela, Bobby. Vete al Derek, güey, que se murió allá abajo, güey. muerto, güey. Oye, güey, ¿y murió así? No, no, espérate, güey. Me hace el Sam, qué Espérate, güey. Le hace el. Güey, déjame voy a lavar estos vatos. Y vi el pinche. Da al fútbol, güey. Dije, abuelo, es el Derek, güey. Ya nos animamos del pinche deca, si, güey. Se murió, bueno, menos, cabrón. Pasamos para abajo, para abajo, si. ¿sí? Vamos, ya. Ya. Ya. A Ustedes vengan conmigo. No vamos a poner Hola, Hola, Fresh. Yo un cholo, güey. No estés aquí pegando la verga, güey. Ya sabes que siempre la cago güey. No, que me loco de aquí ti. Me paro, de No es tu rumbo. con el tal vez me grabas o qué? Mm. Leclando> el negro ¿Qué quiere chingar a otro güey. ¿Y ya llegó el tercio, la tercera, la tercera La tarta, la ¿Sigues grabando? No. Está como que en pausa, pero. Sigue grabando. ¡Pásame! Me llegó la pizza, güey. Se abre, cabrón. ¿La abro? Es el vecino, güey. ¿Es el vecino? Sí, cabrón. ¿Quién más? No hay nadie más afuera. Es el vecino ¿Tocaron? Sí, sí. Abre, güey. A lo mejor es. es este, ¿Cómo son? Ah, yo abro. The it, she's a crystal, the parcel it oh no, the it, oh no, she's is crystal, the parcel it oh no, the it, oh no, she's a digital crystal ball.